Muy buenos días a todos y todas. Es un placer. Ese 31 de octubre del 2022, como Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico, eh, estamos eh, en una serie de charlas y este día cerramos con una charla de un tema muy interesante eh, junto al ingeniero Luis Contreras, que en breve va a dirigir un saludito. Eh, y pues el objetivo es aprender, eh, reflexionar, criticar, ver hacia la historia y proyectar un mejor futuro. Bienvenido, ingeniero. Bien, gracias, muy amable Marlin, por la invitación. Gracias por tocar señor, este día un tema muy importante que nos ayuda a entender mucho la historia de, en este caso, de los judíos. Eh, estoy aquí pues para tratar de colaborar como miembro de Cádiz a este tema maravilloso que dentro de las investigaciones nos ha ayudado en este momento a poder realizar este programa. Así que adelante y aquí estoy para cualquier ayuda. Cuando hablamos de esta fecha casi siempre en la trayectoria que tengo en diferentes escenarios... Siempre hablamos de una manera muy romántica de lo que sucede hace 505 años, ¿verdad? Entre mitos y realidades se ha construido eh, un escenario de lo que fue lo que se llamó la reforma protestante del siglo XVI. Tocaremos algunos elementos que nos llevarán a, a darnos cuenta que no todo ha sido como nos lo han dicho. Pero un tema... Eh, que se vuelve un poco polémico, lamentablemente, pero es una deuda increíble de los que trabajan, escriben, eh, investigan sobre esta temática, es el tema qué relación existe entre los judíos y los reformadores, eh, conocidos posteriormente como reformadores, que en algún momento eran parte de un sistema religioso conocido como Iglesia Católica Apostólica Romana. El objetivo de, esta, de este proyecto, de este inicio de una serie de investigaciones, es poner el dedo en un tema que muy poco se ha abordado. Así que eh, nuestro objetivo es provocar a, a usted que nos está escuchando en vivo, o posteriormente pueda ver este video, a encontrar nuevas rutas investigativas, sin pretender tener la última verdad, sin embargo invitarle a pensar de forma distinta sobre un tema importante. El hecho que le estemos dedicando esta mañana un, un, un, un tiempo es porque reconocemos que es importante la conmemoración de un acontecimiento histórico que tal vez no es como nos lo han dicho, pero que sin embargo fue de gran trascendencia y fue de gran impacto para la humanidad. Eh, ver otro tema, los judíos. Recuerdo que este ha sido un tema eh, quizás de más de 10 años que he querido abordar y que siempre lo dejaba en el tintero porque es muy escasa la literatura que encontramos en el castellano sobre los judíos. Y aparentemente cuando uno plantea dentro de una semana de la Reforma, como algunos le puedan llamar, eh, este tema no, no está en las agendas. Siempre se está hablando de, de la Biblia, siempre se está hablando del día de la Reforma, del día que Lutero clavó las 95 tesis... Siempre se está hablando de, la, de, de las cinco soles y una cantidad de temas que eh, fluye alrededor de la celebración o como dijo alguien, la conmemoración de un acontecimiento, de lo que vamos a tratar de indagar. Pero nosotros nos vamos a centrar, junto con el ingeniero Contreras, en el tema de los judíos. Así que bienvenido y espero que usted pueda disfrutar, preguntar, cuestionar y replantear eh, este momento. Eh, vamos a, a dar inicio, quizás trayendo a colación dos, dos ideas. Una, eh, la polémica que generó en el año más o menos de 1922 la publicación de un libro en Alemania del que posteriormente llegó a ser eh, un dictador, ¿verdad? Alemán conocido mundialmente por las atrocidades que genera, como fue eh, Adolfo Hitler y su famoso libro Mi Lucha, en el cual de una u otra manera reconocía en Lutero eh, el padre de un nacionalismo, claro, y hay que tener presente que lo que está haciendo él es una interpretación muy a favor de las ideologías que él pretendía eh, establecer. Pero nadie puede negar que en los escritos de Lutero, algo que vamos a, a tratar de, de tocar en esta mañana, eh, encontramos un lenguaje, un vocabulario eh, y un discurso que pasa por esa realidad, que no del todo estaba alejado Hitler al tomar ese discurso como parte de su propaganda y de su ideología. Por otro lado, en estos días he podido leer en, en los muros de, de las redes sociales de algunos amigos judíos eh, que, eh, también expresan un odio y un rechazo rotundo a conmemorar o celebrar la reforma. Eh, nos encontramos con dos extremos, nos encontramos con dos realidades. Claro, yo no puedo juzgar tampoco la posición de alguien que eh, ha sufrido, tanto él como su descendencia, eh, un desprecio, eh, no solo un desprecio, sino también un exterminio como, como, como etnia o como pueblo que está además de negarlo, no se puede negar la atrocidad que sucedió en el siglo XX y sigue sucediendo como bandera o el discurso de malas interpretaciones cristianas a esto. Bueno, un poco de esto vamos a tratar, he tratado de poner los contrastes y he tratado de poner en, en este escenario eh, la problemática que pretendemos eh, tratar. La pregunta hermenéutica primera es, ¿qué papel juegan los judíos en todo ese proceso que posteriormente, porque desde acá lo comenzamos aclarando, posteriormente se le conoce como la reforma protestante del siglo XVI? No se llamó así, algo anacrónico al siglo XVI eh, eh, llamarle de esa manera. Ese es lo primero que hay que considerar y tener presente. Pero antes de entrar en la temática, eh, queremos hacer un abordaje de los antecedentes investigativos sobre los judíos y el protestantismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no nos estamos inventando el tema. Simple y sencillamente estamos rescatando una agenda, una agenda investigativa que muchos han querido dejar de lado, porque yo estoy en contra de las lecturas románticas de cualquier evento. Aún de la misma Biblia, a veces hemos hecho lecturas románticas que se alejan, otro tema que vamos a ver en esta ponencia, o en esta eh, reflexión, se alejan de una verdadera exégesis de los textos para responder a ideologías como la de Hitler, también responder a teologías cristianas como la de Lutero o cualquier otro reformador que mencionaremos en su momento. Doy paso al ingeniero Contreras para que eh, podamos dar inicio a estos antecedentes, que tenemos 10 antecedentes, de los cuales iré argumentando algunos elementos. Usted puede hacer su pregunta. Doy la bienvenida eh, a mi amigo eh, Marcos desde Colombia, desde Barranquilla. Qué bueno esté con nosotros acá. Eh, bienvenido, mi hermano. Cualquier cosa aquí estamos para aprender juntos y reflexionar y autocriticarnos, que es lo más hermoso de estos espacios eh, de reflexión. Adelante, ingeniero. Bueno, dentro de los antecedentes investigativos que hemos hecho respecto al tema... Tenemos un primero, que en 1950, el sínodo de la iglesia protestante de Alemania, en Berlín, Weissensee, declaró que la selección de los judíos por parte de Dios no fue revocada con la crucifixión de Cristo. Una novedad teológica sin precedentes, que abrogó 1700 años de teología supersesionista. Desde entonces, el pacto con Israel se ha convertido en un componente crucial de la teología luterana alemana y no alemana. Este antecedente es importante por lo siguiente. Uno, porque en el debate teológico siempre no se ha querido escuchar que el discurso cristiano pasa por un antisemitismo, término que también ha generado debates en los últimos años, cantidad de académicos eh, como Gustavo Peregni que no está de acuerdo con dicho término y prefiere irse por un una anti eh, judaísmo no que antisemitismo. No entraremos en detalle porque no es la temática y nosotros aquí en este caso utilizaremos un término que no quizás sea el más correcto pero es el más común eh, cuando hablamos de una teología antisemítica. Esta frase pronunciada en 1950, lo que muestra es que por 1700 años la iglesia cristiana ha sustentado una teología basada en hermenéuticas equivocadas y erróneas que trataremos de demostrar brevemente en algunos relatos de este programa eh, para eh, descalificar, aniquilar y asesinar eh, de manera masiva al pueblo de Israel. Entendiendo eh, toda esa transformación pueblo hebreo, judío, e israelita, etcétera, ¿no? Sin entrar en detalle ni mezclar como muchos hacen para evadir estos hechos históricos valiéndose de eh, un sionismo moderno, ¿verdad? Y así legitimar eh, esos descalificamientos o eh, marginación a, a un pueblo que es para mí el heredero de esta tradición bíblica maravillosa de la cual eh, optamos algunos de nosotros dedicarle nuestra vida. Entonces, este personaje lo está diciendo en un sinodo importante en la ciudad de Alemania, no es en Jerusalén, no es en Israel donde se está planteando esto, sino es en Alemania donde dice que con ese discurso verdad, de selección de los judíos por parte de Dios no fue revocada por la crucifixión porque era el discurso o es el discurso de muchos eh, cristianos verdad, que ahí es donde Dios an, a, a elimina a los judíos porque son los asesinos de Jesús. Y con ese discurso, durante 1700 años hasta este año que plantea eh, el Sinodo en Alemania, eh, ha alimentado dicho acontecimiento. Por eso es importante, porque eso lleva a replantear y a darnos cuenta que mucha de la teología cristiana ha estado sustentada en una mala exégesis de los textos de la Biblia hebrea. Prosigamos. En un segundo punto de investigación. En 1983, como es bien sabido, en el 500 aniversario del nacimiento de Lutero, el mismo Consejo de la Iglesia Protestante de Alemania declaró calamitosos los últimos crímenes del Estado nazi contra los judíos. Este es otro dato in, in, interesante. Cuando se entrevista a muchos criminales de guerra, y a muchos funcionarios del gobierno alemán nazi eh, en la época del siglo XX, muchos sustentaban sus puntos de vista sobre los judíos a partir de su herencia protestante. Lamentable. Yo creo que ese es un, un, un poco lo que pretendemos nosotros esta mañana, de poner un tema a la investigación. No a casarnos, en verdad, ni a comprometernos con discursos que no han sido investigados y sustentados correctamente, porque cuando comenzamos a investigar y a escarpar, nos encontramos con muchos cadáveres que están enterrados sobre cruces, sobre buenos monumentos de iglesia, sobre buenos eh, discursos. Sin embargo, eh, creo que también es importante reconocer esos pecados, diríamos, o esas atrocidades que se han cometido en nombre de Dios. Recuerdo hace algunos años un libro que se llamaba La Batalla de Dios de cómo ha sido utilizado. También Karen Armstrong tiene un libro sobre esta temática de todas las guerras, atrocidades que se han levantado en nombre de Dios, en nombre de la religión y en nombre de Jesús. Y claro, en nombre de, de otros personajes que no vienen al caso en este momento. Pero eso, durante el periodo nazi, sustentó muchas de las ideas eh, de este partido. Y eso es llamativo, porque vamos a revisar en la historia eh, esos discursos. También porque es importante lo que estamos haciendo y lo que está mencionando el ingeniero, porque acá nos damos cuenta que sí existe un deseo de diálogo entre alemanes y judíos a partir del siglo XX y siglo XXI, cosa que también se desconoce en los círculos fanatizados de reformadores, luteranos, etc. ¿Eh? Así que usted que está viendo acá y tal vez eh, no sabe esto, pues yo le invito a que investigue más. Si quiere fuentes con mucho gusto también les recomendamos una serie de fuentes donde puede indagar más de la temática. Esto no nos lo estamos inventando nosotros, sino que lo estamos sustentando. Pero estamos hablando de los antecedentes investigativos. Prosigamos. En un número tres, dos de los estudios más influyentes escritos en el periodo que rodea esta conmemoración fueron uno de Heiko oberman llamado La raíz del antisemitismo en la edad del Renacimiento y la, y la Reforma. Es un original alemán de 1981, transcripción al inglés en 1984 y otro libro de Mark Edwards llamado Los, Las últimas batallas de Lutero. Dos libros recomendadísimos. No voy a ampliar en eso, solo podré decir que fue este el primer libro mencionado por el ingeniero el que me inspira a mí hace 10 años a comenzar a investigar este tema. He sido un fanático de la lectura alrededor de estos temas. ¿eh? He tratado, ¿verdad? y puedo hablar con propiedad porque no me comprometo ni pertenezco a ninguno de estos grupos, ni soy judío, ni reformado, ni luterano, simplemente soy un investigador, un amante de todo esto. ¿verdad? Claro, tengo una herencia y me considero un seguidor de Jesús, de Nazaret, eso no lo niego ni lo quiero negar, pero eso me da libertad frente a casarme con cualquiera de estas cuestiones que no permiten muchas veces o que nos ciegan a una crítica eh, constructiva y desafiante para las relaciones actuales frente a estos grupos. Eh, Recomendadísimos estas dos obras. Así que usted puede, con mucho gusto, eh, buscarlas. No nos crea. No. Nunca crea todo lo que hemos dicho ni lo que dice alguien. Investíguelo. Esa es nuestra invitación y lo hacemos continuamente en nuestro centro académico. Sigamos. Continuamos en la década de 1980. La obra de mayor contribución fue la de Jerónimo Friedman, el testimonio más antiguo de mil, en 1983. También los Congresos internacionales de Reuschling, organizados cada dos años por la ciudad de Forsching, han contribuido a centrar la atención de los estudiosos en las relaciones intelectuales y sociales de los humanistas alemanes y los judíos a través de los volúmenes publicados de los congresos. Esto antecedente lo que nos muestran es exactamente ese deseo en la década de los 80 por entablar. Parecía que eh, los alemanes no le habían prestado atención a lo que había acontecido en el siglo XVI luego de lo que había sucedido después del holocausto eh, y la Segunda Guerra Mundial, eh, era necesario eh, intentar un diálogo, era necesario intentar eh, una, un acercamiento, un reconocer lo que se había hecho. Y creo que eso es lo importante de esta reflexión, que nosotros también podamos rectificar nuestros puntos de vista que muchas veces nos puedan llevar a la discriminación, al rechazo, y al exterminio del otro por no pensar o ser igual a mí. Yo creo que ese es lo desafiante y por eso le hemos prestado atención y hemos querido mencionar los antecedentes que han llevado tantos años en una cantidad de eventos que he participado, fui parte de organizaciones en las cuales se celebraba los 500 años, etcétera, se esperó como, como agua de mayo, como decimos en nuestro país, esa celebración eh, sin embargo, en ningún momento eh, se ha dado a conocer esto que estamos hablando nosotros. Este acercamiento entre Alemania e Israel por eh, tratar de enmendar eh, mucho de lo que se produjo en el siglo XVI a través de la reforma protestante. Cuando yo puse el tema dentro de la agenda, eh, muchos de ellos, ¿cómo es ese tema? Verdad? ¿Qué tienen que ver los judíos en la reforma? Sorpresa, nos vamos a dar cuenta que tuvieron que ver mucho de lo que nadie ha dicho o de lo que muy poco eh, se dice. Así que eh, por eso creo que es importante lo que está mencionando eh, el ingeniero Luis. Otro antecedente es un estudio innovador, es el de Johannes Feperker, de donde en el libro Los Judíos, en la primera Alemania, centró la atención en las formas en que los cristianos, en particular los conversos del judaísmo, caracterizaron el judaísmo a través de informes sobre las costumbres y los rituales judíos. Aquí tenemos que investigadores alemanes sí le han apostado a esta temática y a esta investigación. Se va a quedar sorprendido. Este solamente es la antesala de lo que vamos a darle a conocer y que por supuesto sé que ustedes eh, van a investigar más. Seguimos. Otro trabajo en esta línea es el de R. Posha, Sia, sobre el retrato de los judíos en la Baja Edad Media, que se ha convertido en una de las principales fuentes de información. Ha contribuido a que los estudiosos se centren en las relaciones intelectuales y sociales entre los humanistas alemanes y los judíos a finales de la Edad Media y en la época de la Reforma sobre todo en su libro El mito del asesinato ritual. Suscitó a un nuevo interés en el estudio del antisemitismo tal y como se informa y refleja en una plétora de fuentes archivísticas y sobre todo impresas que fueron consumidas por lectores de todos los estratos de la sociedad cristiana alemana. Más sutilmente, su libro y posterior ensayo etnografías cristianas de los judíos en la Alemania moderna temprana de 1994. Es decir, que hemos tratado de presentar los antecedentes bibliográficos por década. Para la década del 90 nos encontramos con este excelente. ¿Qué es lo que hay que rescatar de este trabajo? Recordarán ustedes, no solamente se aplica a los judíos, sino también a los islámicos y cristianos en algún momento. Eh, por ejemplo, la Iglesia Católica, frente a los que disentían de ello, eh, se crea la Inquisición, del tema que hablábamos un poco con mi amigo Samuel eh, en el programa del jueves, eh, y nos damos cuenta que este aparato ideológico, político, religioso, es creado para eh, poder contrarrestar a aquellos que no pensaban igual ¿sí? y que se salían de, de, de esa realidad. Pero para poder realizar eso había una serie de inventivos, ¿verdad?, o de discursos de inventados para acusar, eh, por ejemplo, a los judíos de comer niños durante eh, los rituales o las celebraciones de, de la Pascua y de otras fiestas muy de su cultura. Bajo ese discurso, eh, también de sacrificar vírgenes, etcétera, de eso estuvo lleno la Edad Media, algunos le llaman... La época del oscurantismo, falso, muchos historiadores ya no están de acuerdo con dicho término porque no fue tan así como se dice, hubo mucha iluminación, eh, hubo mucho conocimiento, hubo mucha cultura, mucho aporte a la humanidad que también por querer eh, dimensionar el, el, el periodo moderno, la modernidad, el renacimiento, etcétera, se ha tratado de dejar eh, oculto eso. Pero ese periodo fue un periodo que suscitó este tipo de, de discursos eh, para poder eh, legitimar eh, el, el desprecio, el rechazo, el exterminio, como ya lo hemos mencionado a través de la, de la Inquisición. Entonces, este libro, el mito del asesinato ritual, es clave, porque con ese falso discurso se alimentaba la persecución, ejecución de los judíos. Interesante. Nos vamos a dar cuenta cómo una mala exegesis, que siempre lo digo a mis estudiantes de un texto bíblico, puede llevar a una mala comprensión y eso mismo me puede llevar a mí a una mala acción frente a un hermano sin importar el título que le podamos poner. Por eso es interesante, por eso es importante, por eso creo que esta reflexión no es eh, algo más de lo mismo que se dice un 31 de octubre, ni pretendo. Eh, serlo, no es mi estilo ni me interesa eh, quedar bien con gente que está cómoda con un dogma o con una tradición que no sea revisada que también hay sangre detrás de, de eso cristiano no me sorprende, muchos se, se extrañan cuando yo hago este tipo de críticas pero yo puedo darles evidencia de lo que estoy diciendo, ejemplos concretos que la historia ha demostrado que detrás de eso había una sotana había un crucifijo había una biblia ¿Eh? Y se provocaron asesinatos horrendos en la humanidad. Así que no hay que extrañarlo. Y eso ha pasado en muchas religiones. Pero en este caso estamos hablando de la religión cristiana que este día conmemora o celebra un acontecimiento que no es tan sencillo como románticamente nos lo han dicho. Sigamos. Desde 1996, los debates sobre las relaciones entre protestantes y judíos, el impacto de la reforma en la historia de Alemania, los judíos y los hermanos judíos, y de hecho, la historia europea en general, han sido moldeadas por el bestseller de Daniel Jonard, titulado Los alemanes de a pie y el holocausto. Es bien interesante esto porque creo que la situación que se vivió en el siglo XX llegó a replantearse y a darse cuenta de qué tan impregnado estaba el antisemitismo en las comunidades cristianas. Hay muchos aún que no quieren cambiar ese discurso. ¿Eh? Hay algunos que no están de acuerdo, por ejemplo, con lo que yo puedo plantear. No hay ningún problema. Siempre lo he dicho, yo respeto las ideas de los demás, siempre y cuando respeten las mías. ¿Eh? No pretendo quedar bien con nadie porque no es mi estilo ni me interesa. Pero sí es importante revisar académicamente, porque me considero un académico, ¿verdad? que lo que digo lo sustento y puedo dar evidencia de lo que estoy diciendo. Desde el campo de la ciencia bíblica, desde el campo de la historia, de los movimientos religiosos, desde el campo de la teología, podemos darnos cuenta de qué malas exégesis sustentan teologías que ahora se hacen pasar como de elocuencia o como de un gran reconocimiento. La iglesia, hablando de la iglesia del siglo XXI, carece de conocer sus raíces. Entonces no se pretende que esta iglesia conozca su, su herencia, eh, es ignorante de la misma. Lo que se queda es al discurso de los líderes religiosos que en esta época montan una serie de eventos para eh, hasta cierto punto sustentar su ego y eh, su placer de decir que son amantes de una Biblia que desconoce y de la cual han descuidado y han pisoteado y lamentablemente han utilizado como instrumento ideológico eh, para reprimir al que piensa distinto. Así que todos estos antecedentes, ustedes vayan y busquen estos libros, vayan y busquen estos diálogos, estas discusiones que se han suscitado en, en, en, en Israel, en Alemania. Alemania ha tenido que replantear. Es bien interesante la cuna de donde Lutero eh, provoca todo esto. Eh, sí ha reconocido el pecado eh, eh, de, de aberración antisemítico que se tuvo y muchos en América Latina que se consideran herederos no quieren ni mirar, eh, odian tanto esto. Eh, yo no soy judío eh, y no. Lo que pasa es que me gusta ser responsable con la historia y por eso este tema Va a, ser. va a suscitar eh, polémica, maravilloso, de eso se trata. Usted no está de acuerdo, ahí puede escribirlo en nuestro chat eh, y de sus evidencias por qué no está de acuerdo. verdad Creo que eso es lo lindo de eh, ser un investigador no comprometido con la agenda o con el dinero de una organización eh, que va a financiar para una apologética de su discurso. No, nosotros como Cádiz, en ese sentido, eh, dependemos eh, del eterno, ¿verdad? Y por eso podemos decir con seriedad y responsabilidad eh, estas cosas que estamos hablando. Adelante, ingeniero. El proyecto Germania Judaica ha cambiado fundamentalmente el estudio de la vida judía en la Alemania medieval tardía y moderna temprana. El tercer volumen, publicado entre 1987 y 2003, abarca el periodo comprendido entre 1350 y 1519, Identificando las comunidades judías y describiendo la vida interna de cada comunidad en un contexto histórico más amplio. Y eh, dire, diremos poco sobre esto, solo mencionaré que existe: usted que está viendo y tal vez desconocía esto, existe un proyecto que se llama Germania judaica. Mire qué término: Germania judaica. Muchos también desconocen la historia. Eh, por ejemplo, de lo que de la, de la parte intelectual que los judíos le han heredado a Alemania y que Alemania también le ha dado a los judíos, ese diálogo es un diálogo tan maravilloso, eh, pero que también se descuida por los fanatismos que podamos tener uno sobre otro, ¿no? Así que eh, es importante rescatar eso. Sigamos. En el año 2017 marcó el quinto centenario el estallido de la reforma protestante. Entre los miles de eventos que conmemoraron la ocasión, hubo una conferencia que tuvo lugar en Jerusalén, dedicada a los 500 años de interacciones entre protestantes y judíos. La conferencia fue organizada por el Instituto Leo Baeck de Jerusalén, junto con la Universidad Hebraica Hebrea de Jerusalén. La Cátedra Martin Buber de Pensamiento y Filosofía Judía de la Universidad Goethe de Frankfurt así como el Centro de Investigación de Frankfurt, Posicionamiento Religioso, Modalidades y Constelaciones en los Contextos Judío, Cristiano e Islámico. También participaron la Iglesia Evangélica de Alemania, el Centro de Estudios del Cristianismo de la Universidad Hebrea, el Instituto de Historia de los Judíos Alemanes de Hamburgo, el Instituto Stephen Roth para el Estudio del Antisemitismo y el Racismo Contemporáneo, de la Universidad de la Vida y el Instituto Minerva de Historia Alemana de la misma Universidad de la vida Con este antecedente, lo que nos damos cuenta que en las universidades, llamémosle así, de esto de Europa y de Israel y de Estados Unidos, sí es preocupante eh, y se ha tomado y se ha considerado eh, importante buscar un diálogo verdad que en el pasado esa falta de diálogo y de comprensión ha llevado a lo que ya anteriormente he mencionado. ¿Por qué es importante esto? Porque nos damos cuenta que son las universidades, los académicos, pilares importantes en la formación de los pueblos. Las universidades siempre han girado alrededor de las revoluciones, el pensamiento. ¿eh? Siempre a veces se nos vende la idea también que es el pueblo de la revolución. No, no, no. Está comprobado históricamente que son las clases burgueses las que de una u otra manera eh, realizan las ideas que después, por supuesto, los pueblos ejecutan y sin el pueblo en ese sentido no se lleva a la mano. Por eso la universidad juega un papel importante. La formación de los estudiantes en las universidades son clave Pero ¿qué nos encontramos en el siglo XXI? En palabras de Chomsky, nos encontramos con universidades y centros de formación de adoctrinamiento en donde al estudiante no se le enseña a pensar críticamente. Por eso nos encontramos también en nuestras iglesias, lamentablemente, con gente que no está acostumbrada al cuestionamiento, no está acostumbrada a pensar, a criticar, a cuestionar el discurso del sacerdote, del pastor eh, o de cualquier. No, eh, se le ha enseñado que eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Es una manipulación que ha tenido su efecto y que lamentablemente la mayoría de universidades eh, con un trasfondo de todo esto también son financiadas por las grandes iglesias fundamentalistas que a la larga pues compran también el discurso y que suscitan no tanto el discurso, sino el odio hacia un pueblo que lamentablemente ha sido vituperado por malas interpretaciones. Lo seguiré diciendo en este programa y mi objetivo, como lo digo, es provocar exactamente caritas de reacción ¿Verdad? Así como que de terror. De eso se trata. ¿eh? No es un cuento romántico de Lutero el que nosotros pretendemos. No, lo sabíamos, lo hemos platicado previo a este programa, que no iba a suscitar la alegría en los cristianos como, como muchas veces creemos, ¿verdad? Eh, no, es un, no, es un, no es un encuentro de, de, de, de alabanza, ¿verdad? No es una cumbre de liderazgo que llena a las multitudes aplaudir. No, no, no. Es reflexionar, es cuestionar nuestra humanidad. Y en palabras de Hans Kuhn, por ejemplo, siendo buenos humanos seremos buenos cristianos. Pero lamentablemente es al revés, preferimos ser buenos cristianos, entre comillas, siendo malos humanos, porque no toleramos al otro, porque no dialogamos. Eso no nos muestra este diálogo que se ha generado a nivel internacional por lo que pasó en Alemania y en Europa en la década de 1930 y 40, que ya está de más mencionarlo, lo atroz que ha sido para la humanidad. Sigamos. Y como último punto dentro de los aspectos investigativos, tenemos otro acontecimiento que sucedió en el 2017, con motivo del 500 aniversario de la Reforma. El sínodo publicó una nueva declaración sobre las relaciones de la Iglesia Protestante de Alemania con los judíos, reconociendo los errores cometidos por los reformadores y por las iglesias de la Reforma. La iglesia de los protestantes de Alemania expresó su pesar porque la reforma no haya puesto fin al antisemitismo medieval y que el antisemitismo de Lutero, de hecho, contribuyó al antisemitismo nazi. ese punto es bien interesante por todo lo que he estado diciendo en la intervención del ingeniero. ¿Por qué es, es, es vital? Porque en el 2017, y lo recuerdo con mucho ahínco, yo organizador dentro de una universidad donde reuníamos y traímos, me recuerdo yo, al país a reconocidos historiadores con un discurso, como ya lo he mencionado, muy romántico de la reforma, pero sirvió para medir y darnos cuenta qué dividida o qué dividido está el cristianismo. Eh, en Centroamérica es bien o casi imposible generar un diálogo entre las iglesias. Cómo habrá un diálogo entre las religiones. Y como bien decía ese gran maestro, ese teólogo católico, no habrá paz entre las naciones si no existe diálogo entre las religiones y no existe paz entre las religiones. Este punto es importante por eso. Porque si esta reflexión de la reforma del siglo XVI no nos provoca a enmendar también los errores cometidos, seguiremos con ese mismo espíritu de imponer, de colonizar, de conquistar el pensamiento y la espiritualidad del otro. El grave error por donde gira verdad, eh, en actualidad la iglesia del siglo XXI. Y eso no lo digo yo, lo dicen grandes analistas, no necesariamente pertenecientes a estas religiones, pero sí estudiosos de las religiones. Entonces es bien, es bien interesante porque cuando en el 2017 se pretendía celebrar los 500 años, hubieron muchas preguntas. ¿Eh? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Creo que todos como seres humanos cometemos errores y es bueno rectificarlos, pero cuando solamente queremos exaltar, verdad, con coritos bonitos y con alabanzas bonitas y con melodías que no me llevan a darme cuenta que cometí errores garrafales. En Alemania deciden reconocer que muchos de los escritos de Lutero contienen un discurso que ha llevado y que ha sido utilizado pero él lo dijo con claridad, con una personalidad muy alemana, ¿verdad? En un primer momento una aceptación hacia los judíos y en un momento segundo un odio hacia ellos. A tal grado que se vio o creyó o quiso revisar el canon, ¿verdad? Porque él consideraba que habían ciertos libros de la Biblia que contenían mucha exaltación a los judíos. Increíble. Si usted no lo sabía, pues yo le invito a que continúe en este programa. Si no es de su agrado, es sencillo, usted se desconecta. Si usted quiere seguir dialogando, aquí estamos en este programa maravilloso. Así que entramos a un nuevo tema o un nuevo eh, elemento dentro de esta temática. Los judíos en el contexto sociopolítico de la reforma protestante de Europa. No sé si quiere añadir algo no, yo... sobre esta reflexión. Eh, tal vez recalcando lo que usted decía, es un tema muy delicado. Hay muchos pues que puede ser que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero tal vez invitándolo que se quede hasta el final, porque hay mucha información. En este momento quizás vamos a tocar cosas que eh, quizás es bien difícil haberlos escuchado en otros programas. Todos estos antecedentes son recientes, es información reciente, no es que la vayamos eh, eh, recapitulando desde hace muchos años, sino que son comentarios recientes que de alguna manera los hemos querido transmitir para que nos quitemos aquella, no sé, aquella idea de lo que fue la reforma y de lo que yo mismo creía en, en mi momento que era la reforma. Pero eh, haciendo las investigaciones, pues nos vamos a dar cuenta que todo lo que, lo que aquí hemos plasmado y lo que se va a decir, pues sí nos cambia un poquito el, pa, el panorama, y quienes tuvieron que ver directamente con esta situación. Entonces, aquí viene lo, lo bueno, ahorita solo nos hemos enfocado de dónde hemos bebido nuestros antecedentes, y aquí vamos ya con el, el cuerpo de la exposición. Bueno, comenzar diciendo que lo que para muchos es la reforma fue aquel terremoto que sacudió de parte de, de Lutero, ¿verdad? Aquel alemán, aquel monje de un pueblecito, que muchas veces creemos nosotros que Lutero estaba en, en, en, en, una, en una gran urbe, ¿verdad? No, era un pueblecito y ya esa historia eh, romántica ya la conocen. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que este personaje dio un aporte increíble, desafiando un sistema que hasta ese momento otros lo habían hecho, pero no habían tenido el coraje, la valentía, que este monje agustiniano llegó a tener. Sin pretender, como mucho han rescatado grandes teólogos y también historiadores, que él eh, quería formar o, otra iglesia. Por el contrario, eh, se puede notar que él lo que pretendía era reformar y por eso viene de ahí, aunque sabemos que es un término que es posterior, que se le acuña de manera negativa a un grupo, no de manera positiva, eh, sino que con el tiempo eh, ellos mismos aceptan dicha, eh, apelativo, pero en un primer momento eh, no era eh, algo agradable para, para este grupo. Lo que sí está claro es que él va a poner lo que yo le llamo una bomba a un sistema eh, que lamentablemente estaba eh, corrompido, corrupto, eh, estaba eh, olía a pobredumbre eh, en ese sistema. Un sistema de abuso, él mismo visitando Roma se da cuenta de ese esplendor que no pasaba por, lo, por las iglesias o por los conventos donde él eh, eh, en su pueblo eh, ejercía. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque eh, el primer, esa primera ruptura o fisura es hacia la doctrina de una iglesia católica que había sustentado durante la Edad Media bajo la teología eh, de Tomás de Aquino y de Agustín, ¿verdad? postulados que sabemos con todos los aportes que pudieron haber hecho cada uno de ellos, pero teológicamente sabemos que hay unas interpretaciones equivocadísimas de muchos textos de la Biblia, por mucho que se le quiera. Entonces, lamentablemente, en pleno siglo XXI, hay eh, personas o teólogos que todavía siguen defendiendo dichos postulados ya caducos, teológicamente comprobados y exegéticamente ya no se diga. Eh, ahora, cómo ha avanzado la ciencia bíblica, ha demostrado por dónde ha rayado las interpretaciones. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante era poner esa bomba que generó y que de una u otra manera eh, llevó a que Europa entrara en una crisis. Claro, no solo fue la reforma, ese es un grave error creer que la reforma sola provocó el colapso que se provocó en Europa. Falso. Eh, junto con eso hubieron otros elementos que eh, también permitieron y llevaron a que tambaleara el poder y la hegemonía que había ejercido durante mucho tiempo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso casi siempre se centra eh, en, ese, en ese discurso anticatólico de los reformadores, porque simplemente se ve esa parte de la reforma, eh, no entendiendo que lo que pretendía o lo que tenía Lutero en sí era un celo por volver a cosas que se habían perdido. Pero a la vuelta de la esquina, Lutero tampoco, como buen católico, no se divorcia de muchas cosas y termina cometiendo una serie de errores similares a los que él había criticado hacia la iglesia católica. Entonces, a veces hay gente que dice, bueno, pero miren, este tipo de enseñanza, este tipo de discurso no lleva a una relación amigable entre católicos y protestantes. Yo creo que al contrario, cuando decimos o hablamos con verdad de lo que se ha hecho de una u otra parte, se puede entrar en una relación. Pero creo que en América Latina, hasta en ese sentido, somos bien románticos. No decimos la verdad para mantener falsamente amistades, falsamente relaciones, falsamente eso le ha pasado a la Iglesia. Perdónenme, pero es la realidad. Por donde las iglesias protestantes y evangélicas y católicas han girado, ¿verdad? Esas falsas amistades y esos falsos lazos que han llevado o han alimentado. Entonces, Lutero, como buen alemán, era directo y fue directo de cara a lo que estaba cometiendo la iglesia católica. Y eso suscitó, juntamente con una serie de acontecimientos en Europa, una revolución, sin quitarle el mérito, ¿verdad? Y la valentía a ese monje agustiniano del cual ya he hablado. Eso provocó un terremoto en el Sacro Imperio Romano, que por supuesto afectó a todos los grupos sociales, no solamente a Alemania. Nosotros hablamos de Alemania, pero ahora vamos a hablar de la reforma en Italia, por ejemplo. La semana pasada hablamos en un buen diálogo de la reforma en España, otra que ha sido invisibilizada, donde hombres y mujeres. Ha sido publicado un trabajo hace poco sobre las mujeres en la reforma. Ya otras investigaciones también lo habían eh, hecho, porque por mucho tiempo también se creyó que solo fueron los hombres los que le dieron origen a un acontecimiento religioso como este que estamos reflexionando no, las mujeres fueron vitales como lo fueron en el movimiento de Jesús, como lo fueron en el movimiento de Pablo como lo fueron en, en el cristianismo en sí, entonces de la misma manera eh, acá jugaron un papel importante otros grupos y dentro de ellos los judíos, que es nuestro tema de debate, de crítica y de reflexión esta mañana. Estamos acá en Cádiz, eh, hablando con el ingeniero Contreras sobre los judíos y la reforma protestante. No sé si quiere añadir algo a este punto, ingeniero. No, aquí creo que ha estado bien claro lo que ha dicho de cómo se dio ese terremoto en ese momento, cuando Martín Lutero pues crea esa parte de lo de lo que más adelante y el siguiente tema es el mal llamado de la reforma, pero este no ahorita ha estado muy claro. El siguiente punto si quisiera antes de su comentario, pues leer una parte de lo que hemos investigado que sí es una bomba, no sé si lo, si lo que nos están viendo y escuchando, pues lo han, lo han, lo han leído de esa manera, pero sí creo que esta parte se sí iba a crear cierta eh, discrepancia por los que algunos han considerado la reforma pues de otra manera bueno eh, como repito eh, si hay algo que también se le adjudica a la reforma y a la modernidad es la libertad de expresión y la libertad de decisión verdad cada quien elige y cada quien eh, sopesa la misma biblia hebrea siempre dice retén lo bueno desecha lo malo y eso es bueno en todo esto y por eso nosotros hemos creado este espacio. Solo antes de dejarle ese espacio quiero leer algo bien importante, o rescatar algo bien importante, más que leer. Junto a este acontecimiento hay un grupo eh, llamado Humanistas, en donde hay un personaje que en un primer momento es un gran amigo de Lutero, y estoy hablando de alguien que admiro desde esa perspectiva, Erasmo de Rotterdam, al cual hace algún tiempo le dediqué un programa, eh, en apoyo a las ciencias bíblicas y el gran aporte que hace él al texto recepto y la formación del texto griego del Nuevo Testamento sin embargo con el humanismo creo que es otro elemento que se deja de lado eh, se permiten estas cosas que estamos hablando porque el humanismo le pone otra bomba a la iglesia católica pero pasado el tiempo también se la pone a los reformadores eso me lleva a ese debate entre Lutero y Erasmo pero también la lucha entre Thomas Münzer posteriormente, eh, por las mismas causas eh, de una teología di distinta eh, entre Münzer y Lutero, eh, otro debate a considerar y a tener claro. Con esto que quiero demostrar, previo al comentario que pueda hacer el, el, el ingeniero, lo que quiero demostrar es que fue tan complejo el siglo XVI eh, y esto de lo que después se le fue a llamar reforma protestante, porque no, no se llama así durante esos acontecimientos, y eso es lógico, ¿por qué? Pero sin embargo hay una pugna de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que prevaleció el que tenía más poder. La historia lamentablemente siempre la cuentan los que vencen y, y hacen ver ridículo a los que han sido vencidos o invisibilizan con la pluma. Cuidado con eso. Son temas a seguir debatiendo. Adelante, ingeniero. Bueno, un segundo punto que estamos dentro de nuestro cuerpo. Se dice, el impacto de la reforma en la judería alemana desde principios de la edad moderna. Dentro de este punto es bien, es, es, bien, es bien terrible lo que se puede decir, pero creo que es un buen punto de discusión. Dice, a estas alturas parece innecesario afirmar con franqueza que la reforma, al menos tal y como se entiende tradicionalmente, nunca se produjo. <risa> Interesante. Si bien es cierto que algo ocurrió en Alemania en el siglo XVI, es imposible concebir que fue ese algo si no se analiza lo que vino antes y lo que vino después. En otras palabras, cualquier investigación sobre la reforma requiere de temas personalidades y localidades. Sabemos que los aniversarios, como el que conmemora el 500 aniversario de las 95 tesis de Lutero, se celebran en el mundo entero. Fíjese bien lo que, lo que se dice, y lo dice alguien muy renombrado, que ya les voy a decir el nombre. Son construcciones históricas. Esto lo dice don Robert Scribnet, el renombrado historiador de la Reforma Alemana y nos ha recordado en un libro delgado pero provocador sobre otro aniversario, la ocasión del 500 aniversario del nacimiento de Martín Lutero. Para la mayoría de nosotros, la reforma comenzó cuando Lutero colocó descaradamente, aunque de forma bastante común, sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. Pero Scribner... Dice lo siguiente, a pesar de un gran debate académico, sigue siendo incierto si las tesis llegaron a publicarse. La verdadera importancia del supuesto incidente residió en el hecho de que mucho más tarde, en el siglo XVI, se creó el mito de que así fue como comenzó la reforma. Este mito es típico de una serie de mitos sobre la reforma, implica una visión teleológica de la historia, un arreglo retrospectivo del curso de los eventos en un patrón inevitable en el que no se contempla otro resultado que la reforma, tal y como la entendieron las épocas posteriores. Terrible. Interesante esto. Esto provocará si, si si hay alguno molesto, por ejemplo, escuchando este programa, sí. esto le va a provocar mucho más, totalmente. Lo dije al principio, lo voy a seguir repitiendo. Investiga o como dicen allá en el pueblo de mi amigo Marco, ¿verdad? no traen maduro. Entonces es interesante. Eh, creo que hay muchas cosas, y lo dice alguien, hijo de, de una religión cristiana, verdad, eh, he tenido el privilegio de crecer, de formarme, eh, de estudiar, y por eso mismo por estudiar es que no me creo lo que, lo que se enseña, sino que cuestiono, investigo, eso me ha llevado a encontrar nuevas rutas del conocimiento, esto llama la atención. ¿Por qué? El año pasado se lo dediqué a una investigación que no publiqué y que tampoco he mencionado, sino ahorita que usted lo lee me llama la atención, sobre las diferentes celebraciones de los centenarios de la Reforma. Hemos hablado de los mitos, por ejemplo, de la Biblia. Hemos hablado de los mitos de los Estados Unidos. Hemos hablado de los mitos. Ahora hablamos de los mitos de la Reforma. Mito fundante, sí, ¿cierto? Mito fundante, eso quiere decir que ciertas cosas no, no fueron reales como se lo han dicho y aquí se le cae el castigo a un montón, porque lamentablemente han sustentado su fe en acontecimientos que simplemente son construcciones, como bien lo dice su relato. ¿Por qué rescato lo que usted acaba de decir? Porque nadie puede negar que en el siglo 16, aconteció algo, ya lo dije. Nadie puede negar el atrevimiento de Lutero, ¿verdad? Algunos han cuestionado y están cuestionando en el último momento si esas 95 tesis en realidad se clavaron o no se clavaron, o fue parte de lo que este gran historiador, no lo está diciendo Marlin Reyes, no, lo está diciendo un hombre que le dedicó toda su vida a la investigación de la reforma alemana. Si usted quiere saber más de él, Robert Springer, ¿Eh? Búsquenlo, busque su bibliografía, busque su aporte y por supuesto, léalo con mente, crítica. ¿Eh? Si hay algo que me encanta a mí es no casarme con un autor, porque eso me da la libertad de poder criticarme y criticar a otro autor. Académicamente, no estamos hablando aquí de una crítica de pasillo, pueblerino, ni, no, no, no, no, ni chambre de, de barrio, no. Estamos hablando académicamente, con fundamentos Entonces, si usted quiere criticar este punto del que estamos hablando, Primero, lea las obras de este gran autor. Muchas están en alemán, en inglés, en español creo que no, porque en español lo que publica simplemente publica eh, para eh, una apologética cristiana sin un punto de vista crítico, porque creen que la crítica es del diablo. Lamentable. Por eso no tenemos una eh, autocrítica correcta en la iglesia evangélica y protestante en América Latina. Entonces, cuando hablamos de la reforma al menos tal como se entiende tradicionalmente, nunca se produjo. Eso es una bomba. Es una bomba, ingeniera ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Que celebramos o conmemoramos algo que no existió? Exacto. <ríe> Interesante, por lo menos es un anacronismo a lo que Lutero pretendía. Pero claro, aquí viene. Y ustedes dicen, ¿y entonces cómo es que 500 años? Alguien podría decir, porque siempre escucho esos discursos, ¿verdad? ¿Cómo es que usted se va a atrever a criticar a la iglesia que ha mantenido esta, esta enseñanza por 500 años? Interesante. Acá nos vamos a dar cuenta que también lo dice usted en el comentario que hace, es que es en la conmemoración primera del siglo XVII cuando se utilizan mitos fundantes, y usted que es un estudioso lo va a poder indagar, que se comienzan a crear para reconstruir una celebración que le va a dar identidad a algo, El bien, si usted no sabe de esto, investigue las guerras religiosas del siglo XVI y XVII. ¿Eh? No todo fue eh, aleluya, amén, ni todo fue oración ni tocada de campanas, sino que hubieron asesinatos. ¿Eh? Ya saben ustedes el juicio que, que ejecuta. Don Calvino a, a, a, al otro por no creer en la Trinidad. Eso está a la vuelta de la esquina, pero eso lo enterramos cuando queremos exaltar a Don Calvino, sin quitarle el mérito y la erudición y el trabajo y la labor de Don, de don Juan Calvino. Pero no podemos eh, ocultar lo que hace eh, con el otro personaje que le cuestiona un punto de vista teológico. Y yo no lo digo como un discurso, yo lo he vivido en carne propia, el rechazo, el vituperio, por no pensar igual que la iglesia oficial o que los que ostentan tener el poder religioso. Por eso lo digo con toda propiedad. No temo perder nada, ingeniero, en este sentido, porque ya lo perdí todo. Entonces puedo criticar y poner el dedo donde sé que ha girado todo. Entonces ahí nos encontramos nosotros con la importancia de entender que este es un constructo posterior para sustentar una guerra religiosa. ¿Mm? También hay que entenderlo así, no solo porque sí hubo libertad y ahora podemos leer la Biblia. Y yo siempre digo qué tristeza es esta que se luchó porque se leyera la Biblia, pero la pregunta es quién le iba a enseñar. Y de ahí comenzamos a ver que también se comienzan a enseñar payasada y media durante 500 años hasta la actualidad y hoy más que nunca se enseñan payasada y media en los públicos. ¿Ah? todo por una mala comprensión pero se luchó por la libertad de la Biblia y todavía se hace énfasis y lo que menos conoce la gente que asiste a los grupos religiosos que celebran esto, es la Biblia es irónico <risa> o sea, esa es la ironía con la que yo me he encontrado, entonces, lo creo que lo que usted está diciendo es importante por eso pero me llama la atención ese párrafo último, me gustaría que tal vez vuelva a ponerlo en, en, en, en, en sintonía para que el que esté escuchando, eh, pueda ver es de recalcar que Robert Skinner pues es un renombrado historiador y ahí pueden ver eh, si ustedes buscan su eh, historia todo lo que ha escrito eh, pues sí eso pues le puede sustentar bien porque él dice que a pesar de un gran debate académico es bien importante porque no solamente es que él está escribiendo algo que se lo imaginó y así debe de ser Dice, a pesar de un gran debate académico, sigue siendo incierto si las tesis llegaron a publicarse. El día de ayer yo le comentaba esto a un sacerdote y me decía, mm, quizás ahí las tienen en el, en, el, en el archivo secreto del Vaticano. Pues, puede ser que sí, le decía yo, pero, pero no. Bueno, solamente estoy eh, dentro de las investigaciones, pues hay, si, si existieran pues algo hubieran puesto ya en esta parte, ¿verdad?,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 un arreglo retrospectivo del curso de los eventos en un patrón inevitable en el que no se contempla otro resultado que la reforma, tal y como lo entendieron las épocas posteriores. Interesante, estos mitos, dice también este, este mismo investigador alemán, lo leo literalmente, dice, estos mitos y construcciones históricas ofrecen una valiosa oportunidad, para cuestionar la importancia de la reforma de los supuestos y buscar un contexto más amplio para entender tanto el pasado como el presente. Miren qué interesante. Claro, la gente cuando dicen mitos, aquí lamentablemente la gente cree que está hablando del cipitillo, la siluanaba en el mundo mesoamericano, ¿verdad? Tal vez allá en Sudamérica habrán otros mitos fundantes. Acá tenemos el mito fundante del indio Tlacac, ¿verdad? Y ese nunca existió. Tal indio nunca existió, pero es un mito fundante de heroísmo de una nación, ¿verdad? Y por eso el salvadoreño hasta el día de hoy se cree que es cachimbón, aguerrido y todo la demás, basado en un mito de algo que no existió. Lo mismo pasa con esto. ¿eh? O sea, y estoy aclarándolo por las malas hermenéuticas que alguien pueda hacer. No quiere decir que no hubo una revuelta verdad religiosa en el siglo XVI, pero no se llamaba reforma. No se llamaba como eso hay que entender lo que fue un constructo de los mismos grupos religiosos posteriores. Por supuesto, como ya lo mencioné, el mismo término protestante se acuñó posteriormente como algo despectivo y que ellos, ¿verdad? es decir, los que se consideraban reformados, lo adoptan como algo que les dio prestigio. O como lo que hace el pueblo judío con la famosa estrella, que en un momento es para distinguirlos y discriminarlos y hasta marginarlos en los guetos, etcétera, posteriormente ellos hacen uso de esta estrella como un símbolo que la gente cree, verdad que es revelación divina, por ejemplo, también dentro del mundo judío. Entonces, pero eso es exactamente utilizar lo que el otro negativamente dice de mí como algo positivo para distinguirme. Eso hacen. Entonces, pero ¿cuándo se comienza a construir eso? Es posterior. Eso es lo interesante. Es decir, que esto, un investigador, alguien que, que se apasiona por esto, lo tiene que lo tiene que ver, no podemos ver hacia otro lado por quedar bien, ¿eh? cometemos un error, creo que hay que orientar a la gente, a veces quizás cuando somos líderes religiosos, creemos que la gente, eh, como he escuchado a muchos decir, es que la gente eh, no entiende, es que la gente eh, como que no le da el coco, así, así he escuchado, equivocado, la gente sí entiende, lo que pasa es que es la forma en que les enseñemos, el problema es que seguimos enseñando mentiras, ¿verdad? Disfrazadas de cierta verdad. Creo que es importante. Tanto en la Biblia se ha enseñado eso. Así es. Y por eso que cuando uno cuestiona es visto como el malo de la película. Y creo que es un poco, este discurso no es agradable, ingeniero. Tengo que decírselo sí, sí, sí. para que usted no espere aplauso ¿eh? ni, ni, ni reconocimiento, ¿verdad? Pero creo que como equipo Caribe estamos conscientes de la, esa labor educativa que tenemos. Aquí hay otro dato importante que quiero rescatar. Y lo dice Robert el término reforma era en sí mismo anacrónico al siglo XVI. Es decir, que ellos mismos no se consideraron un movimiento reformado. Fue el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, que le fue añadiendo en un libro de este señor, el año pasado lo dediqué completamente a devorarme ese libro, estudié cómo se celebró en el centenario de 200 años de la reforma, 300 años y 400 años de la reforma, previo a los 500 que celebramos hace cinco años, y nos damos cuenta cómo se le fue añadiendo. Yo siempre lo comparo como cuando se fue creando la Navidad moderna. La gente cree que la Navidad moderna viene de la época del nacimiento de Jesús No, son una cantidad de constructos que los gringos alemanes e, e, e irlandeses fueron creando hasta crear el, el Santa Claus de, de, de la Coca-Cola y, y de todo lo demás. no Entonces eh, no me sorprende que en el caso de la Reforma suceda lo mismo. ¿eh? creo que hay que decirlo. Y eso en ningún momento llega a negar lo que hicieron estos hombres en Europa. No, no estamos hablando de invisibilizar el trabajo de ellos. Y todavía no hemos entrado al odio y a la teología antisemita, que es lo donde vamos camino. ¿Algo más con respecto a este punto? No, solamente creo. Vean que leo literalmente esto para poder... Dice, siendo esto, una construcción, el término reforma tuvo una importante vigencia en el periodo medieval tardío, es decir, que no era propio de la modernidad. En el siglo XVI, en tres contextos específicos se utiliza reforma, se lo voy a leer literalmente. Un saludo a mi amigo Reinaldo Machaca desde Bolivia. Qué bueno, bienvenido mi amigo Marcos que también está ahí y otros más que puedan estar eh, eh, sus críticas, sus comentarios, sus aportes son bienvenidos, Siéntase en libertad eh, en este espacio en el siglo XVI que se dan estos movimientos religiosos que el único objetivo era cuestionar a la iglesia católica en un primer momento por lo que había venido realizando y seguía eh, realizando en ese momento el término reforma se utiliza de tres formas lo leo literalmente o pues, si me ayuda ingeniero Sí, dice Primero, se hace como código legal. En segundo lugar, como reestructuración de un plan de estudios universitario. Y por último, como reforma interna de la Iglesia, lo que más se acerca aquí a las nociones posteriores de la reforma. El término también tenía un sentido popular, casi de dimensiones apocalípticas, de marcar el comienzo de un gran cambio. En este sentido, hay cierta coincidencia con los debates más recientes sobre la confesionalización. Interesante. Tres formas de ocupar reforma. Es decir, que no es algo que se los inventan, sino que haciendo una lectura posterior al acontecimiento histórico, eso sucede con los evangelios. Cuando yo enseño los evangelios, siempre digo eso. La gente cree que eh, el escriba ¿verdad? Eh, no está haciendo una hermenéutica, del acontecimiento que ya pasaron años en que se dio, pero lo está haciendo una reconstrucción. Lo mismo pasa con los escribas y con los constructores del mito de la reforma. Ellos van a hacer un análisis de los acontecimientos y lo adaptan a una nueva realidad, lo que conocemos como la contextualización desde el siglo XXI. No es algo eh, negativo, por el contrario, es adaptar Dichos acontecimiento a algo nuevo que se está presentando lo que hacen los pastores o sacerdotes al interpretar los textos ¿verdad? a la manera que les conviene para poder adaptarlo a un discurso moderno. ¿Eh? Los textos no pasan por ahí, no dicen eso, pero este, son utilizados para eh, dichos temas. ¿Eh? Lo han utilizado e históricamente está comprobado eso. Por eso es que los investigadores de las ciencias bíblicas eh, están en contra de muchas teologías, ¿eh? difieren de muchas teologías. ¿Por qué? Porque a la larga eh, es imponerle al texto criterios que textos son anacrónicos, lo que yo digo en mi libro sobre los guardianes, eso son cuestiones anacrónicas, hablar de libros, por ejemplo, en la Biblia eso es anacrónico y solo alguien que, que va tratando de comprender esto dice no, no hay problema con lo que está diciendo y con esto no está negando la reforma, ¿verdad que no? No la estamos negando, no estamos diciendo eso, simplemente estamos tratando de valernos en hombros de gigantes, de investigadores alemanes e ingleses, eh, que han, eh, se han especializado en estas temáticas y aprendiendo para decir un discurso distinto. Sigamos adelante. Bueno, hay algo bien importante, por, dice, la reforma eh, como un acontecimiento decisivo que condujo a una discriminación teológica y política cada vez más amarga y abusiva, y en algunos casos incluso racial, y la expulsión concominante de varias ciudades y territorios de toda Europa central. De hecho, según algunos estudiosos, la actitud de los reformadores hacia los judíos preparó el camino para la aniquilación de los judíos europeos lo más tarde, la teoría de Sonderberg. Esto, es esto más, tarde, más adelante van a verlo por qué, pero es una bomba también el el estar el estar escribiendo y diciendo esta situación ¿no? porque usted lo puede a, a, a abarcar mejor es bien importante acá entramos ya de lleno cuál fue el papel que va a tomar o van a tomar los reformadores sobre los judíos hemos dicho que estos reformadores son herederos de una teología que claro sería atrevido de mi parte eh, hacerle una crítica eh, a esa época. No, estoy haciendo una lectura del siglo XXI. ¿eh? Eh, juzgarlos a ellos, eso sería algo también anacrónico. Pero sin embargo, lo que puedo decir, que lo que puedo revisar ahora es darme cuenta por dónde caminaron y qué lo llevó a caminar por donde caminaron. Eso es importante. Entonces, toda la teología que ellos habían heredado de San Agustín, usted un agustiniano de hueso colorado, ¿ya? ¿eh? Y los demás reformadores también, con pues sus tradiciones y sus puntos, sus comodiciones teológicas concretas, lo llevan a hacer esa interpretación. Pero un discurso que el cristianismo había vendido por muchas generaciones y por mucho tiempo era esa teología del reemplazo, que muchos hasta el día de hoy se la creen, pero que no pasa por los textos bíblicos. Aún hoy en día hay muchos exégetas que están impregnados de un antisemitismo increíble y lee los textos del Nuevo Testamento tratando exactamente de justificar ese antisemitismo en texto. Lutero, ya lo dije, lo había hecho con la Carta a, los, a, a Santiago, por ejemplo, y a otros textos que le, le olían a muy judíos. Es importante también mencionar en este punto que Lutero en, en, en un primer momento es apologeta de los judíos. ¿En qué sentido? de cara a la iglesia católica. Las palabras de Lutero no son suaves, déjeme decirle. Creo que eh, si las leyéramos en alemán, no gozo de conocer el alemán, pero me encantaría porque he sido siempre un, un amante de la historia de Alemania eh, y de su cultura y de su aporte tanto bíblico como histórico, etc. Pero si leyéramos las palabras en alemán, nos daríamos cuenta que las palabras de Lutero no son nada, de agradables al expresarse tanto de la iglesia católica como de los judíos. ¿Eh? No los baja de perros, no los baja de... Ese vocabulario que sabemos que ahora en día es ofensivo, pero que están ahí los escritos de Lutero. Pero en un primer Lutero, diría yo, es un Lutero que está defendiendo a los judíos de cara a la iglesia. Claro, el enemigo en ese momento, claro y concreto, es la iglesia católica. Entonces, lógico que va a tratar de defender a los judíos creyendo que su nuevo movimiento religioso sí les iba ¿eh? a llevar a conocer a Jesucristo, que es por donde gira todo el discurso antisemita de la iglesia cristiana. Es necesario convertir a los asesinos de Jesús. Yo crecí en, en las iglesias ¿eh? escuchando ese discurso de los pastores. No me lo estoy inventando, ¿Eh? Y yo siempre, cuando comencé a investigar y a estudiar, comencé a cuestionar eso. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Asesino de Jesús, ese discurso bien elaborado. Entonces no me sorprende cuando Hitler va a utilizar este discurso para apoyar su ideología, cosa que han hecho muchos hasta el día de hoy. Los políticos, los políticos son los que mejor utilizan estos discursos. ¿Ah? Y con esto no estamos diciendo que todos los judíos y todos son, son buenas personas, ¿no? Ese sería otro, otro error garrafal, creer eso. Es tan variado como es variado hablar de los colombianos o de los salvadoreños, ¿verdad? O de cualquier otra nacionalidad. ¿verdad? No todos los colombianos son narcotraficantes ni todos los salvadoreños son pandilleros. O sea, es tan falso eso. Entonces decir eso de los judíos también es tan falso como decir todo eso de los alemanes. Por eso tenemos que ser responsables con nuestro análisis y con nuestras reflexiones de cara a esto. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que en ese primer momento el escrito de Lutero es apologético a los judíos. Pero cuando él se da cuenta que con su nuevo movimiento de reforma, que ya entendimos y ya explicamos de dónde viene y cuál es el contexto, ¿eh? mi amigo Marco, que es, es un abogado, entenderá más que hay un contexto jurídico ahí detrás, pero también hay un contexto político de de cambios, de transformación, ¿eh? llevan a Lutero a enojarse, a encapricharse y hasta maldecir a los judíos. Y eso no me lo invento yo. Lean los escritos de Lutero, aún con las malas traducciones que podemos tener del alemán. Pero leanlo. El grave problema por el que pasamos los investigadores en América Latina es que leemos refritos, es que leemos ya con condicionantes las traducciones. Esto me recuerda, por ejemplo, en las últimas investigaciones que he realizado sobre Max Weber, ese famoso sociólogo, que por cierto, él no fue sociólogo, ¿eh? ¿Eh? un gran economista, un gran eh, personaje, un gran académico de la Universidad Alemana, que contradice muchos de los postulados de Marx, ¿verdad? Pero me lleva a qué, a que uno de los grandes investigadores actuales, especialista a nivel mundial de él, dice que lo que nosotros conocemos en América Latina son las malas traducciones del gran sociólogo gringo Parson sobre, más <ríe> y él, lamentablemente también de Lutero y de la reforma nos ha pasado lo mismo. Por eso lo menciono, por eso la invitación es posible Acercarnos a estos grandes investigadores, conocedores de la lengua, ¿verdad? Muy natal de Lutero o de cualquiera de los reformadores, porque no fue solo Lutero. Estamos centrados en Lutero porque estamos hablando de Alemania y los judíos en Alemania en particular. Entonces, eh, no estoy hablando de la reforma francesa, ni española, ni, ni otra, ni la inglesa. Por el momento, estoy centrado y delimitado a hablar de Alemania. Lo menciono esto, ingeniero, pues porque eh, va en sintonía con, con este punto de donde nace ese discurso antisemítico eh, que va a llevar al destierro en el siglo XVI de muchas comunidades judías en Alemania. Recordar también que para esa época no existía tal país llamada Alemania. Sabemos que eran reinos, eh, el reino de Baviera, el reino de, de, de otras regiones, ¿verdad?, y desde esa unificación que será posterior por la historia de Alemania es importante porque las guerras han ido moviendo el mapa, se movió el mapa de Alemania desde la primera guerra, desde el, desde el imperio Austro-húngaro, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, y la guerra fría también ha modificado el mapa. Es importante hasta la geografía en el análisis de la reforma de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque desde ahí, desde esa época se ha alimentado una guerra entre católicos y protestantes en Alemania e en, en, en Irlanda que son los dos países que mejor eh, manifiestan esto. Entonces dejo como antesala lo que nos va algunas ideas que va a, a mencionar más tal vez el ingeniero eh, de dónde comienza, claro, Lutero simplemente es heredero de un discurso cristiano muy antisemito, con una teología bien concreta la de la restitución. De ahí viene ese famoso odio que va a alimentar el fundamentalismo del siglo XIX en Estados Unidos en donde Dios ya no tiene nada que ver con los judíos, ahora el trato de Dios es con la iglesia. ¿Y con cuál iglesia? Con la iglesia reformada, con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, asamblea de Dios, iglesia de Dios, y algunos hasta llegan a ponerle el nombre de su denominación creyendo que esa es la elegida. Yo, o sea, perdónenme, pero eso está bien para la iglesia, pero para la academia eso es ridículo. Raya por lo ridículo creer ese tipo de puntos de vista. ¿Verdad? Y como este es un centro académico, no es iglesia, ¿verdad? Por eso no, no quiero quedar bien con el discurso de ningún reformado, ningún pastor. Los amo, los respeto, eh, estoy de acuerdo, pero ni ideas difiero. Difiero de esto y lo digo con propiedad después de haber navegado en, esto, en, esto, en estos mundos. Y creo que eso es importante cuando estamos haciendo el análisis de ese antisemitismo. ¿Eso va a provocar qué? Veamos qué va a provocar. Ingeniero, sí. Rotundamente, bueno, para ir avanzando en, en nuestra agenda, tenemos otro punto importante de, que analizar acerca de la política de las relaciones entre judíos y cristianos en ese momento. Eh, esto comienzo con la cuestión de si la reforma afectó a la relación entre judíos y cristianos, que se considera a través de las políticas de asentamiento y expulsión de los judíos, de los que ya estaba hablando Mario. Hubo numerosas expulsiones de judíos en tierras alemanes, en ciudades y territorios, en la Baja Edad Media y en vísperas de la llamada Reforma. Las expulsiones bajo medievales reflejaron una serie de importantes problemas políticos económicos, de los cambios sociales en la comuna alemana, incluidos los debates sobre la naturaleza del ministerio y del poder político. Como por ejemplo, ¿verdad? Además, los cambios religiosos previos a la reforma, que condujeron a una sacralización de la vida comunal alemana, ayudan a explicar la creciente marginación de los judíos en la sociedad alemana bajo medieval. La reforma continuó esta marginación, al tiempo que también renovó el terreno en algunos aspectos cruciales. La vida judía en Alemania moderna temprana estaba subsumida sub en diferentes capas de experiencia y autoridad. Creo que todo esto viene a, a sustentar lo que les ha estado explicando Marlin y viene dentro de la política de las relaciones entre judíos y cristianos. Y para avanzar tenemos parte de lo que es la confesionalización y los judíos, una larga visión de la reforma, que también pues, Marlin puede, puede enfocar algunas ideas respecto a este tema que hemos investigado solo me lleva primero lo que usted acaba de, de decir a darnos cuenta que que no solamente fue una cuestión religiosa romántica si hay algo que he tratado de, de, de, de, de construir en este en, junto con el ingeniero en esta participación es esa idea romántica de la reforma entonces desde esa idea romántica no creamos que solamente fue un interés religioso el que movió a Lutero y a muchos, sino que habían también intereses políticos y económicos. Nadie puede negar eso, solo alguien que es ciego puede creerse eso. Y sabemos también que aunque dentro de mitos y realidades, los judíos siempre han sido considerados como los que manejan el billullo, decimos nosotros, o la platica, o el dinero, o los bancos y todo lo demás, que posteriormente se van a ir dando y se van a ir eh, organizando muy bien en Europa. Eso nos lleva entonces a darnos cuenta que los judíos detrás de bambalinas y detrás del escenario que se nos presenta de reformadores del siglo XVI, que allá en Europa hay un monumento maravilloso de, construido, por cierto, en un centenario para un centenario, para reconocer a todos los mártires, donde también ahí eh, tenemos a, a Bonhoeffer y tenemos a Monseñor Romero, ¿verdad? Eh, que posteriormente se va a, a, a, a construir en Europa, pero detrás de ese escenario romántico hay un escenario económico político. ¿Quiénes eran los financistas de los reinos alemanes que he hablado? ¿Y eso qué tiene que ver? Sencillo. Lutero sabía que si no se unía políticamente a los príncipes, lo iban a asesinar. Entonces usted puede decir, ¿Esto fue vivo. Bueno, por supuesto pero eso mismo lo llevó también a defender las causas de estos imperios. Es increíble, no tenemos el tiempo ni lo vamos a tener, para mencionar la cantidad de judíos conversos, ¿eh? infiltrados, vamos a decirlo desde esa perspectiva, en las cortes imperiales de estos reinos que financiaban los proyectos de algo que alguien no dice. Nadie dice del proyecto económico detrás de financiar el capital de Marx, por ejemplo. Un tema maravilloso para otro, otro debate y para otro análisis. Yo siempre digo, Marx no es marxista, como tampoco Lutero fue luterano. Eso está clarito, ni calvino calvinista. Por eso da, da risa eh, ver a gente que se denominan calvinista, reformado y todo lo demás, que son más papistas que el Papa. Es increíble verlos y luchar y, y hasta ofenderlo a uno eh, por no pensar igual que ellos románticamente. Creo que la iglesia de una u otra manera nos enseñó a ver las cosas así bien románticas, ¿verdad? bien angelicales, ¿eh? porque todo lo que criticaba o cuestionaba era del diablo. Lutero de una u otra manera nos da un ejemplo de las alianzas políticas que establece, estratégicas, que le van a salvar la vida, claro, pero que también van a financiar la posibilidad académica. Y vamos a ver como un punto de cierre, ¿eh? porque no tenemos el tiempo para desarrollar toda la agenda que teníamos, vamos a ver todo el aporte académico, intelectual, que los judíos le dieron a la reforma protestante del siglo XVI. Entendida ya, como la habían ido explicando, en el desarrollo de este programa. Entonces, entonces eso, eso hay que tenerlo presente. Hay que tener presente que no solamente hay un aporte intelectual, sino hay un aporte económico de los judíos para que todas esas revoluciones se den hasta el día de hoy en muchos de esto. Y algo que el ingeniero al final nos va a compartir una reflexión increíble a considerar sobre este tema del que estamos hablando. Sigamos adelante. Dentro de nuestra agenda tenemos un punto bien interesante. Y voy a leer una parte inicial para que Marlin continúe porque es bastante amplio. Ya les habló él acerca de los humanistas, pero eh, lo, lo voy a dejar el tiempo para que Marlin lo generalice porque hay, este es muy amplio este tema, pero, pero para que les quede a ustedes este, una introducción eh, de lo que se ha encontrado en la, eh, escrito en los investigadores, pues nosotros lo hemos titulado la deuda de los humanistas y reformadores del siglo XVI a los judíos. Hasta el siglo XV, el conocimiento del hebreo, y pónganle atención porque aquí es bien importante donde se da un cambio de lo que, bueno, aquí sí yo le, le llamaría, hay una reforma, ¿eh? pero dice el conocimiento del hebreo entre los cristianos era raro. Hacia 1550, la enseñanza formal de la lengua estaba ampliamente en las universidades y de hecho se consideraba esencial para los estudiantes de teología. En esta evolución, las ideas y los métodos promovidos por los humanistas desempeñaron un papel importante. El compromiso de los eruditos cristianos con los textos hebreos se basó en gran medida en los intereses que definían el movimiento humanista especialmente su promoción del sincretismo cultural y su preferencia por la historia y las artes del lenguaje sobre la lógica. El tema central de los estudios medievales, los humanistas preferían las fuentes en su lengua original, despreciando los resúmenes y los comentarios. Este enfoque personificado por el, lema, por el tema humanista al condujo al desarrollo de métodos filológicos y de crítica de textos para las tres lenguas que eran de importancia histórica para el cristianismo, el hebreo, el griego y el latín. Los humanistas reconocieron además la necesidad de situar estas fuentes en su contexto adecuado y adquirir una comprensión del entorno cultural en el que habían sido compuestas. Los primeros contactos significativos entre humanistas y judíos tuvieron lugar en la Italia del siglo XV, donde las condiciones sociales favorecían el discurso intelectual hasta que una agresiva política papal y la consiguiente creación de guetos crearon un clima más duro a mediados del siglo XVI. Resulta instructivo comparar las condiciones que encontraron los humanistas italianos y alemanes en su respectiva búsqueda del aprendizaje del hebreo. En Italia habían vibrantes comunidades judías, lo que Marlin les ha mencionado, como Venecia, Florencia y Roma. Su proximidad a los centros humanistas de aprendizaje significaba que los eruditos cristianos interesados en un intercambio cultural pudieran beneficiarse de la instrucción de los judíos, eruditos de su propia comunidad. Giovanni Pico de la Mirandola, por ejemplo, fue iniciado en la lengua y la filosofía hebrea por Elías de Mendigo y Johann Ben Isaac, alemano, y le proporcionaron de textos hebreos por el converso judío Flavio Mitrida, que compartía su casa. Asimismo, el cardenal Domenico Grimani se hizo amigo y aprendió de los médicos Jacobo Estorno y Abraham ben Meir de balmes Egidio de Viterbo invitó a Elías Levita a compartir su casa durante algunos años. El humanista bíblico Llanoso Manetti adquirió sus conocimientos lingüísticos de un judío palestino y siguió estudiando con un judío converso, conocido con el bautizado con el nombre de Gianfresco que compartía su casa. Manetti se limitó a hablar en hebreo con su maestro. Los contactos entre los humanistas italianos del cuatrento y sus maestros judíos eran, por tanto, constantes e interactivos. Aquí pues Marlin va a ampliar un poco... Hay un señor bien importante que se llama Johannes Reuchlin. él fue un humanista alemán, el más importante después de Erasmo de Rotterdam. Pero lo dejo con Malin para que dé mayor énfasis en este tema. Te Trataré de ser concreto en este punto que ha mencionado eh, Luis. Acá ya hay un giro entre, vamos a dar un giro de, de, de la reforma alemana a la reforma italiana. Se lo aseguro que muy poco sabemos de esta reforma italiana, que es más rica en cuestión de ciencias bíblicas. Interesante. Bueno, lo primero que hay que rescatar, ya lo había mencionado al principio del programa, es que Lutero tiene una amistad con el amo de Rotterdam, conocido como uno de los grandes humanistas del siglo XVI, por no decir el más grande. Aparte de eso, la influencia de Erasmo, por ejemplo, en todo, o el eramismo, en todo lo que fue la reforma en España, es increíble. De eso hay un gran historiador francés eh, que escribe sobre la temática, no me voy a centrar ahí. Pero aparte de ese debate, que puede ser un debate político, teológico, hay un debate de ciencias bíblicas. Erasmo de Rotterdam, bien o mal, así siempre la gente se queda con el tratado de 1516 sobre su textus receptus. él revisa verdad, y actualiza mucho de su trabajo del griego con las deficiencias que pueda presentar de cara a no encontrar eh, ciertos manuscritos para la época, o por lo menos no tiene acceso. Pero lo que sí también es importante mencionar de cara a ese punto es que era mucho más erudito que Lutero, versado en griego, había tenido una formación, cosa que yo desconocía y que ahora he aprendido en hebreo de manera impresionante. ¿Mm? Había tenido acceso, pero ¿de dónde viene ese acceso? De su amistad con judíos. Había dos tipos de judíos que enseñaban hebreo en el siglo XVI, el judío erudito y el judío nativo que manejaba el idioma y lo enseñaba, pero no tenía la erudicción. Cosa que vamos a ver más adelante cuando veamos las gerencias de las universidades, eh, poquito eh, más adelante, porque ya vamos a ir cortando el programa, pero eh, eh, no lo podemos dejar de decir. Entonces, los humanistas, a la cabeza de Erasmo, aprenden las lenguas sabiendo que el latín había gobernado la Edad Media y, y todavía sigue siendo importante en el siglo XVI. El griego, de la misma manera, lo utilizaban para leer las grandes obras greco-romanas pero el hebreo ellos eran ignorantes, cosa que dice en el primer párrafo de la lectura de Luis. ¿eh? No se conocía en el siglo XV una erudición del hebreo. ¿Quiénes eran los que manejaban el hebreo? Los judíos. Pero cuando celebramos todo esto eh, o conmemoramos la reforma, no se habla de todo esto. Vemos a la gente hablando de ese biblismo eh, reformado evangélico, ¿verdad? Eh, la sola escritura, pero no saben lo que implicó para este tipo de pensadores que llevó a distanciarse a Lutero y, a, y por ejemplo, a Calvino. Para mí, Calvino es un gran eh, reformador. Sin embargo, prefiero a Teodoro de Besa, ¿eh? un gran eh, intelectual del texto que también tiene toda su formación con grandes hebraístas. Los españoles, de la misma manera. Muchos que se hacen pasar por grandes católicos biblistas y grandes eh, eh, biblistas protestantes, en realidad son judíos conversos, que conocían la lengua, que conocían la literatura, que conocían los diferentes géneros, la estilística hebrea, y le enseñan en Europa. eso no se dice mucho. La deuda que se tiene, o que tiene esta reforma del siglo XVI a los judíos, en realidad es impresionante. Los humanistas son deudores y reconoce, por supuesto, como lo he venido diciendo también, los humanistas van a instrumentalizar el conocimiento de estos idiomas al servicio de su lucha, al servicio de su filosofía, al servicio de su libertad. Eso que vemos, la libertad de poder abrir la Biblia y leerla, eso es gracias a estos humanistas. ¿Eh? Lutero es heredero y juntamente con otros es heredero de estos humanistas que lucharon. A veces se nos olvida, pasado cierto tiempo, todo esto. Entonces, cuando... Tenemos esto presente, podemos entrar a lo que estamos hablando eh, con el ingeniero. Vámonos a Italia. Ya lo leí yo, no lo voy a leer, solo lo voy a comentar. En esa lectura podemos notar cómo muchos reformadores tienen detrás de sí a grandes hebraístas enseñándole el hebreo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes detalles de este periodo histórico es volver a los originales. Ese volver a los originales, veámoslo desde el siglo XVI, no desde el siglo XXI. Cosa que sigo lamentando que en escuelas de teología no se enseñe hebreo, griego, latín ¿eh? y otros idiomas que nos llevan a interpretar los escritos antiguos. Por eso es importante hacerle énfasis a esto. Por eso hay una diferencia entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, porque el judaísmo, por lo menos, es conocido como una, una religión inteligente y pensante y cuestionadora. En cambio, el cristianismo me van a perdonar, pero no gira por eso. Gira por la emoción, gira por el fanatismo. No digo que no exista fanatismo en otras religiones, eso sería una aberración parte mía decirlo. Existe. Sin embargo, en el crecimiento del evangelicalismo de los últimos años, nos ha llevado a un fundamentalismo y una lectura tan fundamental. si hay lectura bíblica. Entonces, acá en el siglo XVI encontramos esa gran deuda que se tiene con la traducción de la Biblia, con la exégesis, con la ciencia bíblica. Y hay que reconocerlo, y hay que sacarlo, y hay que decirlo. Cuando usted encuentre a un reformador que odia a los judíos, dígale que ignorante eres de la historia. No sabes que, que estas traducciones del siglo XVI son gracias a los hebreos que están detrás de estos grandes pensadores. Que yo no le quito el mérito a Calvino, a Lutero, a Zinglio, a cualquiera de estos personajes, no se los quito, pero también hay que darle mérito a esos grandes biblistas y hebraístas. Entonces, las deudas que existen de los humanistas y de los reformadores del siglo XVI a los judíos giran por varias cosas. Uno, por las escuelas de formación humanistas y filosóficas de ese periodo. Dos, por las grandes universidades. Y aquí me voy a entretener un poco y luego le voy a dar la palabra eh, para ir cerrando, al ingeniero. Pero las grandes universidades, es un dato que discutíamos previo a iniciar este programa, lo que no sabe usted, yo ahora, eso, bueno, yo desde hace muchos años, desde mis inicios en el estudio bíblico teológico, he sido admirador de las universidades alemanas, con toda la crítica que puede existir de una teología liberal que rayan el antisemitismo en algunos casos, como el de Kittel, como el de Bullman y como el de otros, que los tengo claros, pero sin tal el mérito exegético que esos tipos tuvieron. Desde la edad, desde la época, perdón, de, del siglo XVI, las universidades alemanas son construidas en cuestión de la enseñanza de la Biblia por judíos contratados por estos personajes humanistas para que impartan hebreos. Miren la estrategia de los alemanes. Entonces aprenden y absorben de estos hebraístas todo el conocimiento y forman ¿verdad? una generación nueva de pensadores y biblistas que son los que posteriormente van a continuar la labor de traducción y elaboración de comentarios sobre la Biblia hasta el siglo XXI. Los mejores centros de formación bíblica están en Alemania, en Estados Unidos, en Israel. Ahí están, sin quitar la Escuela de Francia y otros centros muy buenos que puedan existir de mejor calidad. Pero los grandes radares de las ciencias bíblicas están en esos países que he mencionado. ¿Y de dónde comenzó toda esa revolución? Porque estamos hablando de reforma. Esa reforma de las universidades, de comenzar a, a, a replantear la misma teología, comienza en lo que estoy mencionándole, en los hebraístas del siglo XVI. Italia nos lo muestra en lo que acaba de leer eh, cómo eh, estos señores tenían sus propios maestros de hebreo a la par, sus reflexiones giraban alrededor de estar revisando la cultura hebrea. Ahí hay una gran diferencia entre Erasmo y Lutero, ¿verdad? Por eso Lutero, en ese impro no digo que no tenía una formación teológica, sí, bien al estilo y el latín que manejaba de la Edad Media, muy bien al estilo de su orden de Mendicante, pero no quiere decir que era versado como tal, como si lo fuera Erasmo y como lo fue Teodoro de Besa en el otro caso. Entonces creo que también eso es importante decirlo, porque ahí hay una gran diferencia. Por cierto, Lutero ocupa para su traducción al alemán el Textus Receptus de Erasmo. Por si usted no lo sabía, ahora se lo digo. Y si no me creen, síganlo investigando. ¿Qué otra herencia o deuda tienen con los judíos estos humanistas y reformadores del siglo XVI? Las traducciones... Las traducciones, la exégesis y la filología, otro tema importante. Ahí cambia la teología. Por eso que me decía un, un compañero de luchas académicas, me decía, cuando yo impartía o, o, o delegaba las materias del currículum teológico, me decía, las de Biblia. Porque con, con, con la exégesis nadie me va a refutar. Cambio con la teología uno se va a enojar porque yo no adopte la teología de ellos. Pero en la exégesis no hay tales. Si el texto lo dice con una exégesis correcta, entendiéndole un género correcto, con el idioma y con toda la estilística y todo lo demás. Si el texto lo dice, por más que el papa y por más que el sacerdote, el pastor, eh, se dé de pecho, el texto lo dice. Esa es la diferencia entre un biblista y un teólogo. O sea, ahí hay una gran diferencia. El teólogo está casado con, muchas veces con el discurso, lamentablemente, a servicio de de una agenda que eh, responde a su denominación, a una ideología, etcétera, y cada quien es libre de hacerlo. Pero un biblista debe de estar comprometido con el texto y es algo que muy pocos lo están, siendo sincero Por eso que vemos tanta manipulación al texto hoy eh, porque lo queremos adaptar a realidades y a contexto moderno, de cual es un anacronismo porque el texto no lo menciona. Entonces, por ahí gira en lo que ha dicho. No nos vamos a detener más por cuestiones de tiempo, pero si usted quiere investigar, con mucho gusto escríbame eh, y yo le doy mayor amplitud donde usted puede indagar con todo esto. Entonces, veamos al final un comentario bien importante al final de este, de este tema. Dice que en la Alemania la época de la Reforma era el hogar de una de las mayores comunidades judías de Europa. Sin embargo, las formas en que su presencia física simbólica y teológica, influyó en la Reforma, sigue siendo una de las grandes historias no contadas de la historia alemana. La experiencia judía de este periodo ha relatado tradicionalmente de forma episódica o como una etapa de la historia lacrimógema del antisemitismo. Y hablando de antisemitismo, tocamos un último tema que también nos va a ocasionar problemas, dice por lo que nosotros podemos mencionar y dentro de las investigaciones, ¿verdad? No es que nosotros nos estemos inventando algo que, que solo porque nació de la noche a la mañana, y es el antisemitismo teológico de los protestantes del siglo XVI. Aquí vamos a, tomar, a tocar la efervescencia de la política de los reinos germánicos hacia los judíos y la teología antisemítica de Lutero. Voy a empezar diciendo algo bien, bien importante, que dice que el proceso de evaluación académica y teológica se complica aún más porque Lutero, al juzgar y caracterizar al judaísmo, reflejaba no solo los tipos de resentimientos típicos de su tiempo, sino que siguió los juicios antijudíos de los textos del Nuevo Testamento y entendió las tradiciones del Antiguo Testamento, mucho ojo, que interpretó a la luz de su significado cristológico como una acusación del judaísmo? La afirmación de Lutero de que estaba proclamando la verdad bíblica de la fe cristiana trajo consigo motivos de antijudaísmo que desde una perspectiva histórica y teológica eran fundamentales para el cristianismo y les dio una nueva potencia. No sé por ahí cómo podemos entrar en este tema bien delicado que que toca mucho el, esa parte de antisemitismo, del, de la parte, como ya explicó usted anteriormente, Lutero pasó un tiempo que era a favor de los judíos y quiso entrar y convencerlos de, con su doctrina, pero cuando vio que no pudo convencerlo, entonces se volvió antijudío. Me lleva al estudio de los orígenes del cristianismo, no entendiendo la historia del cristianismo como muchos confunden, para ver lo que decía James Dunn cuando hablaba de los orígenes del cristianismo, hablaba de la diversidad y pluralidad de los orígenes del cristianismo, derribando un mito fundante del de cristianismo moderno, de que tenemos que ser como el modelo de la iglesia del primer siglo. Eso refuta todo ese famoso modelo porque no había uno, había modelos, había grupos cristianos, ¿Verdad? Que ya también, si usted no conoce el origen de la palabra cristiano, pues entonces eh, le invito a que estudie un poco de, de teología y de Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué me remito a esa época? Porque eso muestra que las corrientes teológicas, después de la construcción de los textos bíblicos, eh, fueron tomando, digamos, en ciertas regiones y se fueron imponiendo las que tenían más poder político, ¿verdad? frente a otras que eran minorías residentes. Veamos un punto. El punto teológico de eh, lo que yo le llamo el judeocristianismo. Esa idea nestoriana que el grupo nestoriano, con el cual eh, Mohamed, o ya más conocido como Mahoma, va a tener contacto por el cual que el Islam hasta el día de hoy simplemente ve a Jesús como un profeta y no como lo ven otros grupos, eso no se lo inventó él. Eso es herencia de uno de los grupos del de cristianismo de esa época, bien es interesante, porque esto es importante, para que nos demos cuenta que fue prevaleciendo desde los padres de la iglesia, tanto latinos como griegos, una corriente que ya bien entrado, venga bien, y todavía muy cercano a los orígenes del cristianismo, se fue, fue tomando un antisemitismo, es decir, que cuando el movimiento de Jesús va saliendo del radar de la cultura hebrea y se va ampliando al mundo greco-romano, eso no fue productivo para el momento de Jesús, en ese sentido. En sí. otro sentido, decir, sí, pero se fue expandiendo el evangelio, diría un evangélico. Pero se fue expandiendo un mensaje diluido con filosofía helénica y mezclada con un antisemitismo que permea. Y si usted nunca ha leído los padres de la iglesia del siglo segundo II y tercero, un cuarto, permea de un antisemitismo. Ese, ese antisemitismo lo va a beber. Agustín, que ya sabemos que no era, ¿eh? hay un libro maravilloso sobre eso que se llama El psicoanálisis del cristianismo, recomendadísimo, ya el término dice mucho, y nos daremos cuenta que este personaje que va a ser uno de los grandes teólogos de la Edad Media, de la gran iglesia católica apostólica romana, ¿eh? junto con el otro, más adelante, verdad, eh, muy contemporáneo de Maimónides, estamos hablando de Tomás de Aquino, que van a elaborar, sabiendo, los que conocen un poco de filosofía saberán que ellos tratan de resucitar de una u otra manera a filósofos uno a Platón y el otro a Aristóteles entonces tenemos una teología eh, que pasa más por una filosofía que por, por, por las enseñanzas, por lo menos que encontramos en los textos bíblicos ¿Y por qué siempre digo esto? Lo digo por la única razón que el protestantismo, el catolicismo o el cristianismo en general hacen pregón de ser fieles a los textos de la Biblia, cuando en realidad son fieles a los dogmas que se vinieron construyendo en el caminar del de cristianismo de la iglesia, como quieran llamarlo, ustedes son libres de hacer esa interpretación. Entonces, cuando llegamos al siglo XVI, lo que nos encontramos es que todos estos personajes eran católicos, herederos de esta teología. Lógico, habían bebido ese antisemitismo en su teología y desde esa teología descartaban y hacían interpretaciones como la teología del reemplazo en donde ya Dios no tiene relación, ya lo dije, con Israel, sino es con la iglesia. Lógico, ahora, como lo hizo Estados Unidos cuando dijo que ellos ahora eran los elegidos y llamados a salvar a las naciones. Entonces, en algún momento el, la, el catolicismo se lo creyó, ¿verdad? Eh, y luego el, el protestantismo también se lo creyó, los evangélicos se lo han creído, que son los salvadores del mundo, que son Superman para salvar a la humanidad. Eh, pero eso no es lo inventan ellos, eso viene un constructo histórico. Y en el siglo XVI, Lutero, impermeado o eh, impregnado de estas enseñanzas, pues lógico que él creía eso. Y el objetivo tanto de la Iglesia Católica como de los reformados fue salvar a los judíos, porque eso están condenado por varias razones. Uno, porque son los asesinos de Jesús. Ese discurso no se lo inventan ellos. Ese discurso viene de muchos teólogos de la Edad Media y de los padres de la Iglesia, como ya lo dije. Eso lleva a que Lutero eh, en algún momento sienta que hay que sacar todavía libros que son muy judíos, es decir, que le está apelando a una revisión de un canon nuevo en el siglo XVI, porque eso nadie lo quiere decir. Pero aparte de eso está lo que acaba de mencionar aquí Luis, ¿verdad? Se hace algo que hasta el día de hoy prevalece, una lectura cristológica del Antiguo Testamento, en la cual la teología creció, viendo a Cristo en todos lados en el Antiguo Testamento. Hoy da risa, sí, pero todavía muchos lo creen, aún muchos de los que están viendo aquí, con el respeto que merezcan, no sé quién está, pero, pero pasa, no son culpables, no, no son culpables porque es lo que han heredado. Nos enseñaron a ver en aquella piedra que Moisés pega, ahí estaba Cristo. Con una interpretación o con una mediática cristológica hacemos esas lecturas, ¿Eh? Y así se ha enseñado en universidades, en seminarios, y, y así está una y Entonces, ahora se pregunta, ¿cómo no va a haber antisemitismo en la teología cristiana? Si es lo que se ha heredado. Es decir, que el judío ya no tiene ningún pacto con Dios, ninguna relación. O sea, aparte de eso, son los asesinos de Jesús. ¡Qué errores más garrafales que alimentan un cristianismo! Cuando yo veo a Jesús a través de lo poco que nos revelan las traducciones en castellano. Eh, si conocemos el griego, pues tenemos una mayor riqueza para ver esos textos, pero no veo a un Jesús de esa manera. Veo siempre a un Jesús en diálogo con los samaritanos. Cuando grupos judíos despreciaban a los samaritanos, Jesús se acerca a la mujer samaritana. Eh, se acerca al sirofenicio. Se o sea, es otro Jesús, no es el Jesús que veo modelado en, en los grupos religiosos modernos. Entonces, ahí es que comienza... Esa crítica y por eso este tiempo de reflexión. Alguien puede decir entonces, mire, para qué está usted montando un 31 de octubre si lo que queremos es conmemorar lo que pasó en Alemania o en Europa en el siglo XVI y usted lo que ha hecho es destruir. No, lo que he tratado de dar, de dar a conocer junto con el ingeniero es que no todo es blanco y negro, que hay matices y que hay que tener una mentalidad más holística para poder hablar de un fenómeno religioso cual sea y que tampoco tenemos que valernos de esos discursos antisemitas para destruir al otro. Por eso es importante, para que no alimentemos desde nuestro dogmatismo y desde nuestras herencias religiosas, la discriminación y la humillación y hasta el exterminio del hermano. Es increíble, yo siempre lo he dicho, no estoy ni de acuerdo que lo diga un judío, ¿verdad? recalcitrante frente a cualquier otro que no piense igual que él, o un musulmán o un cristiano. Toda religión que no engendra la paz y, la, y el diálogo equivocada. Y por eso muchas veces cree que cuando tú estás haciendo la crítica lo que haces es, es guerra. No, no, no. Simplemente es, mira, hay que rectificar ese camino. Y hay que buscar el diálogo y hay que debatir las ideas, respetando siempre al adversario y amando al prójimo como dirían los judíos y el, y Jesús, el judío Jesús. Entonces por eso es importante ese tema que usted ha mencionado, Luis. Porque la teología está sustentada, lamentablemente, en una herencia que lleva a ver al judío y hasta el día de hoy muchos todavía siguen viéndolo de esa manera. Lo tengo comprobado cuando pongo algo en mi muro, en el Facebook, por ejemplo, donde veo ese, ese ataque hacia el judío sin conocerlo. Cuando yo les he invitado a diálogo, me doy cuenta que nunca han leído un libro sobre los judíos, mucho menos que han leído una obra, ¿verdad?, eh, como la de eh, Paul Johnson sobre historia de los judíos, ¿verdad? No lo han leído. Entonces, ¿cómo podemos hablar de alguien que no conocemos? Es el gran error de lo que nosotros casi Oye, siempre lo, Los mismos historiadores comentan cómo es que Lutero llegó a tener una, de, un antisemitismo bien grande y ni siquiera llegó a dialogar con los eruditos judíos. Entonces, ¿cómo iba a aprender de ellos? ¿Cómo los iba a criticar? Solamente porque no, no los pudo convencer de decirle, mire, acepten mi... Mi teología eh, cristiana, entonces, como no lo aceptaron, entonces me les doy vuelta y voy a hacer lo que, lo que tuvo que hacer. Eso fue, eso fue. Acuérdese que el convencimiento del cristiano siempre es tratar de que conozcan los judíos a Jesús. Eso ha sido la tanto ha sido de los protestantes como del evangelicalismo norteamericano, verdad? Que los judíos se conviertan a Jesús y es el gran discurso, verdad? Eh, para mí una mala hermenéutica, pero respeto las ideas que cada quien pueda tener de eso. Eh, eso me decía mi pastor cuando era un niño, ¿verdad? Es que un judío tiene que conocer a, a Jesús. Ellos son asesinos. Lo decía un pastor, imagínense. Ellos son los asesinos de Jesús. Entonces este, nosotros tenemos que rescatarlo porque están perdidos. Y lo que usted decía de Lutero es bien interesante. Con esto voy cerrando también mi participación para dejar su cierre eh, final. Pero bien interesante una mala teología me puede llevar a un mal estilo de vida. Una mala teología, siempre lo digo, puede llevar a un maltrato, a una manipulación. ¿eh? ¿Y por qué digo? Porque lamentablemente aquí se pregona, en América Latina, una teología bíblica. Y lo que menos se conoce siempre he dicho en la Biblia. Entonces, ese es el reto. En un 31 de octubre lo digo, el reto no solamente es hacer visiones románticas de la Reforma, sino también decir lo bueno y lo malo que esto provocó y lo que quiero decir yo eh, en esta hora para cerrar uno, es que la reforma le debe toda una herencia de formación del idioma hebreo y de la biblia a los hebraístas y a los conversos judíos le guste a cualquier persona o no le guste también ¿por qué? porque eso a veces lo pasamos por alto dos, también que la reforma heredó un discurso antijudío que también se ha postergado hasta el siglo XXI y que eso no fue la única causa, por supuesto, pero alimentó ¿eh? el exterminio de judíos en Europa en el siglo XX y también ha provocado otro, otro desprecio verdad hacia este grupo étnico muy en particular. te puede decir, sí, pero usted pareciera como que está a favor, un simple sencillamente estoy siempre a favor de del que sufre y del que es despreciado y del que es marginado, sea quien sea. Y más cuando lo hacen desde el poder de la religión. Yo ahí soy enemigo a rey. y lo declaro y lo digo. Entonces, eh, quiero concluir entonces diciendo que hay mucho más que analizar de este tema. No pretendo haberlo agotado ni tampoco pretendo, repito, que usted esté de acuerdo conmigo. Sus comentarios, sus críticas son bienvenidas. Gracias por eh, formar parte de este encuentro eh, y pues seguiremos investigando. En, ahí habrán nuevas publicaciones en nuestra editorial Cádiz sobre esta temática. Vamos, estamos preparando un libro bomba sobre esto, eh, con investigaciones serias, por supuesto. Eh, no es nada que salga de ahí de, de inventado, no para nada. Adelante, ingenieros, por favor, esas palabras de cierre que ya usted tenía en mente. Bueno, agradeciendo pues su tiempo, sabemos que es muy valioso y pues hablar de estos temas, ahorita nos hemos quedado muy cortos porque eh, gracias al Eterno nosotros hemos tenido eh, mucho tiempo en este, en este tema, el, lo hemos investigado, no son libros en español, son libros en inglés y otra parte en alemán. Y este, no somos de habla alemana tampoco, ¿verdad? Pero sí nos hemos apoyado de, de, de al, alguien pues que pueda tener estos conocimientos y nos ayude a, a comprender. Y debido a toda esa información, o sea, lamentablemente, eh, lo que ha llegado a, a mi entendimiento y uno de los libros que escribió Lutero que se llama Una vez más contra los judíos. Eso, ese libro lo hizo porque unos protestantes aceptaron a los judíos entonces eh, él vino y escribió este, este libro y, y de acuerdo a todo su, su caminar de los, de los, antes de morir él quería que los judíos fueran expulsados de cualquier lugar de, de, del planeta donde existieran y viendo la historia eh, llegó también a manos nuestras la semana pasada un libro donde, ha, donde está narrado cuántas veces dentro de, de un periodo de mil años los judíos han, han sido arrastrados y sacados de sus lugares y los han desterrado y bueno, ya sea para quitarle sus tierras, ya sea porque no, le, no comparten su, su teología de que en este, hemos hablado en este programa. Entonces yo, yo me hago la pregunta... Tendrá razón y va para aquellas personas que, que son bien eh, antisemíticas y dice, mire, es que los judíos tienen la culpa de lo que está sucediendo en este momento. Y si nosotros vemos la élite, pues sí, son judíos. Son judíos y si ustedes analizan a los Rothschild, a los Rockefeller, a los JP Morgan, a, a los Harriman, tantas familias que pertenecen a la élite, pues yo quizás digo, quizás tienen razón en parte lo que en los últimos eh, que 60 años han estado haciendo y las famosas, eh, los famosos cambios a nivel mundial que se están dando, pues ellos se están protegiendo porque desde, desde que se inició en la tierra de Israel, que se protejeron un poco y dijeron, mire, vamos a proteger a nuestra gente, pues yo quizás les doy la razón. En un momento dado, yo también decía, sí, los judíos nos están haciendo eh, muchos, de, muchos eh, desorden a nivel planetario, pero no, en parte, pues sí, yo creo que se cansaron de todo esto y parte de ello lo, lo podemos ver en las investigaciones de Lutero, que, que sí, les hicieron desastres. Si ustedes ven y, a, y a, vayámonos desde 1492, que se vino Cristóbal Colón entre, entre paréntesis o entre corchetes como le, le llamaría pues sí hay que investigar bien qué, qué es lo que sucedió entonces cuántos cuánto judíos sefarditas los tiraron para América y aún así acá vinieron a hacer muchas cosas y pare de contar entonces, debido a esa situación pues yo considero que parte de los cambios que han habido en ya en el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, les doy la razón. ¿Por qué? Porque ya basta de, de toda esa eh, barrida que les quieren hacer, dice que los cristianos, porque el cristiano pues mal malentendido, mal esa la situación. Y empezando porque el Antiguo Testamento lo han catalizado, eh, ellos lo catalogan como un, como libros cristianos y, y sagrados y vayamos a la historia, si nosotros nos vamos al verdadero origen de donde fue escrito, que son los de, de, de, del idioma hebreo, pues nos vamos a dar cuenta que es un libro de ellos, una historia de ellos, y de ahí, si nos vamos al Nuevo Testamento en griego, por eso la recomendación de, de uno de los humanistas es que aprendamos los tres idiomas, el hebreo, el griego y el latín, y entonces cuando, estamos, cuando empecemos a estudiar verdaderamente con esos idiomas, lo que fueron estos, estos escritos, entonces sí creo que vamos a entender muchas cosas de la historia y vamos a, a, a ser verdaderamente críticos que quiénes están en la razón y quiénes no están en la razón. Pero todo esto pues se los dejo a ustedes, a que sigamos investigando, no nos crean a nosotros. Sí, nosotros somos un centro académico de investigación bíblica y todos los días pues tenemos mucha información y quien quiera aprender pues bienvenido sea y también le, le podemos pasar información para que siga instruyéndose y a la larga pues creo que eh, nos va a dar diferentes criterios para poder analizar lo que, lo, que, lo que vino, lo que está pasando y lo que va a suceder. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo y este, como CADIF les agradecemos, somos parte de, de, esta, de este grupo investigativo y pues a seguir adelante y que el Eterno nos ayude y nos, y nos proteja siempre para salir adelante. Bueno, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta mañana. Espero que, que haya provocado incomodidad y que eso provoque investigar como bien lo ha dicho Luis. Eh, lo otro que también agradezco, Luis, es que rescató algo que yo tal vez no lo mencioné, pero usted dijo que no todos los protestantes ¿eh? odiaron, maltrataron y exterminaron a los judíos. Muchos protestantes, para ser honesto, también acorparon, protegieron y apoyaron a muchos judíos. Como también lo hicieron los católicos. Como lo he dicho en todo el programa, sería un error el no reconocer lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de esto. Usted siga conmemorando la reforma como usted quiera, pero hágalo con inteligencia. Y rescate lo positivo y también replantece lo negativo. Muchas bendiciones, hasta un próximo programa. Este ha sido el Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico Cadir desde El Salvador, San Salvador. Gracias.